Yo comienzo la vida profesional eh, primero en el ámbito académico, ¿verdad? Yo creía que la academia y el estudio, la investigación podría resolver los problemas del país y me di cuenta que tenía sus limitaciones, después comencé a trabajar y tenía el sueño de poder eh, ser protagonista en el país desde la construcción de políticas públicas, trabajé en el Banco Central, Llegué a ser director del Banco Central y me di cuenta que eh, a pesar de todo el poder que puede tener un miembro del directorio, tiene sus limitaciones en lo que puede hacer. Y después me fui como ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda aparentemente tiene muchísimo poder. Es el jefe del equipo económico, es el presidente del Consejo de Empresas Públicas, eh, administra el presupuesto del Estado, dirige las políticas económicas, pero tiene limitaciones. Y las limitaciones son las que impone el soberano. ¿Y quién es el soberano? Es el pueblo que eh, transfiere el poder a las personas a través del voto. Y eso me motivó a mí a, a involucrarme en la política partidaria, en, en la construcción de un Paraguay mejor desde la política. Y me candidato en el 2017, salí a recorrer una campaña de, de cinco meses muy intensa, que eh, perdí en esa distancia. Perdí y creo que las derrotas son excelente enseñanza, hay muchísima enseñanza y la gran enseñanza que yo aprendí ahí, fue que la construcción de un país no está limitada a un periodo de tiempo Es un esfuerzo a lo largo de una vida Y dije, bueno, eh, se cierra un capítulo, seguiré trabajando en materia de política pública Yo nunca viví de la política, así que volví a trabajar, de mi, vivir de mi trabajo Y me involucré mucho en, en diferentes ámbitos de la política Asesoré a las comisiones del, del parlamento en temas económicos Me involucré también en la vida partidaria, que no tenía esa experiencia Yo no tenía experiencia en la vida partidaria y después de las elecciones municipales, eh, sin pensar que se podría dar nuevamente la oportunidad, se presenta en base a las mediciones que ya veníamos haciendo, que estaba muy bien posicionado, que quedé muy bien posicionado desde las internas del 2017. Entonces eh, me motivó nuevamente la posibilidad de, de ser candidato y llevar a la práctica toda esa experiencia, ese conocimiento que había acumulado y obviamente el paso del tiempo y la experiencia como probablemente la mejor escuela. Así que hoy me encuentro con eh, más experiencia, con una mayor motivación y obviamente también el sufrimiento de haber visto cuatro años de un deterioro económico, ¿verdad? más allá de la problemática de la pandemia, más allá de la sequía o las inundaciones, varios problemas en la gestión, ¿verdad? que es el área donde yo más experiencia tengo. Así que me motiva hoy eh, recuperar el tiempo perdido de estos cuatro años y, y poder implementar todo lo que estoy seguro que podemos implementar desde la presidencia de la república. Sí, esta es la primera elección donde tenemos un nuevo, una nueva ley de financiamiento político, verdad que, que se ha implementado ya en las elecciones municipales, ahora va a ser la primera elección general, o sea nacional, que se va a implementar, entonces eso obviamente requiere todo un procedimiento y unos trámites que nosotros estamos cumpliendo a rajatabla. ¿Cómo se financia una campaña política principalmente dentro del Partido Colorado? Y es la sumatoria de esfuerzos individuales. El Movimiento Honor Colorado tiene cerca de 33 candidaturas. 33 mil candidaturas. Entonces, eh, la sumatoria de esos esfuerzos individuales es lo que permite a un movimiento tan grande, y lo mismo le pasa al Movimiento de Fuerza Republicana, al Movimiento Oficialismo, de poder movilizar un esfuerzo que para otros espacios independientes es imposible prácticamente porque sí requiere un costo individual muy grande. Entonces, la gran fortaleza que tiene el Partido Colorado es la sumatoria de pequeños esfuerzos individuales que en el agregado hacen una diferencia tremenda. Entonces, cada candidato a miembro de seccional, convencional, presidente de seccional, diputado titular, diputado suplente, senador titular, senador suplente, convencional titular, convencional suplente, gobernadores, miembros de la junta departamental cada uno de ellos va a tener que informar cuáles van a ser sus gastos individuales y eso es lo que va a ser la sumatoria de un gasto de campaña, pero ya no una campaña financiada o solventada por una sola persona. Entonces, mañana, por ejemplo, yo me voy a eh, Canindeyu, ¿verdad? Y ahí hay... Un candidato a gobernador, hay cuatro candidatos a diputados, suplentes, titulares, candidato al Senado, hay miembros. De... Entonces, cada uno de ellos son los encargados de realizar. Nosotros también eh, creemos que el, la metodología hoy en la política ya no son más las grandes concentraciones, son las reuniones pequeñas que nosotros venimos realizando, lunes y martes en Capital, los miércoles y los jueves en el Departamento Central. Y a partir de los viernes y los fines de semana ya recorriendo el, el interior, ¿verdad? Pero si hay algo que, que ha hecho tanto el Partido Colorado, que es el único partido político que hoy mantiene una cuenta bancaria en el sistema bancario por la transparencia en el seguimiento de sus datos y lo mismo en la rendición de cuentas ante la justicia electoral, también desde el Movimiento Honor Colorado hemos sido muy cuidadosos en informar y reportar todos los gastos que se hacen y asegurarnos que esto se haga de acuerdo a lo que establece la ley de la justicia electoral y todas ¿Y las hay, normativas sí. ¿Y hay un costo estimado ya sea para las últimas semanas o para el día de hoy? Eh, imposible predecir eso, ¿verdad? porque de vuelta va a determinar no es el financiamiento de una persona sino es la sumatoria de esfuerzos indudables de 32 mil candidatos uh -huh. que van a tener que llevar eh, la contabilidad de cada uno de sus gatos. entonces realmente esto lo sabremos el día de mañana cuando se reporte a la justicia electoral, cuánto fue el informe de cada uno de los candidatos. Bueno, pero eh, siempre se menciona ¿no? y no podemos dejar de preguntar ¿verdad? si es Horacio Cártez el principal financiero. No. No va a ser Horacio No Parque? va a ser Horacio Cártez, definitivamente. Y no lo ha sido tampoco en, en el pasado, ¿verdad? Sí. Obviamente se induliza él como líder del movimiento y también como sí. una persona que es el mayor contribuyente del fisco, el, probablemente el mayor empleador que hay en el Paraguay en términos de generación de empleo, de inversión, entonces obviamente con ese eh, caudal político y ese caudal económico siempre se asume que él es el único, pero la realidad es que este es un esfuerzo que se sustenta sobre una sumatoria de esfuerzos individuales que en el colectivo es realmente enorme. Uh -huh. Bueno, eh, ¿Qué le diferencia a usted del, del oficialismo? ¿Qué le diferencia a usted del, de Hugo Velázquez? ¿Qué, ¿Qué le diferencia también a los otros candidatos? de lo que ofrece, de verdad, el oficialismo. Sí, la, la verdad que no, no es fácil hablar de las virtudes de uno, ¿verdad? Pero sí. si yo tuviese que decir cuáles son, eh, dónde yo creo que me diferencio, creo que yo me diferencio en tres elementos centrales, ¿verdad? Uno es la honestidad, una honestidad demostrada en el ejercicio de los cargos. He estado en la administración pública casi 20 años, sí. eh, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Jamás se ha cuestionado mi accionar, ninguna de las decisiones, nunca se ha puesto en tela de juicio la honestidad eh, en el ejercicio de los cargos de enorme relevancia. El segundo elemento es la idoneidad. verdad. Soy una persona que me formé, me preparé, tengo la experiencia. O sea, nadie puede dudar de que hoy soy por lejos el candidato a presidente de la República, con más experiencia en el ámbito de la gestión pública, probablemente en la historia del Paraguay, verdad. a lo largo de eh, casi... 215 años de, de historia e independencia del paraguay probablemente nunca antes un candidato a presidente de la república había estado tan preparado y con tanta experiencia en el ámbito de la gestión pública que es la responsabilidad del presidente de la república y el tercer elemento eh, creo que no hay ninguna duda sobre el patriotismo las ganas de servir a mi país me tocó irme a trabajar al exterior renuncié a, a trabajar al exterior para venir a servir a mi país así que creo que en ese sentido he demostrado a lo largo de los años también eh, un, un sentido de pertenencia y un amor a la patria y al país, que es lo que hoy me permite presentarme ante el electorado de Colorado nuevamente. Primero, ante los 486 mil colorados que ya me votaron hace cinco años. Y hoy salí a convencer al resto de probablemente los dos millones de colorados que o, o no votaron o son nuevos colorados que se han afiliado en los últimos años y eh, plantearles eh, este proyecto de decirles realmente en el Paraguay podemos estar mejor y que yo tengo todas las condiciones para hacer eso posible. En cuanto a lo que se analizó ayer que tiene que ver con, la CEPRELAT, eh, con el proyecto, que pretendía poner a la CEPRELAT como eh, contralor también de, de, los, de, de las tabacalleras y los clubes deportivos. Finalmente se le sacó de escena a la CEPRELAT en este, en este proyecto y se le puso al Ministerio de Industria y Comercio. ¿Eso, ¿Usted eh, coincide con este proyecto, con, con, con lo que se eh, Con lo que se decidió. Sí. Y la, la decisión responde inclusive a un planteamiento de la misma CEPELAT. Este proyecto no es nuevo. Uh -huh. Este proyecto ya fue discutido en el Senado sí. hace más de un año. Y en ese entonces se le consultó a la CEPELAT y la CEPELAT informó oficialmente, o a través un documento, que tanto los clubes deportivos como las tabacalías ya son sujetos obligados de la ley 1015 de prevención del lavado de activo. Entonces, volver a legislar sería una redundancia. Entonces, esto claramente tiene un objetivo político más que un objetivo legislativo. Entonces, lo que ha ocurrido es simplemente se ha vuelto a insistir sobre ese mismo proyecto donde claramente el órgano contralor, del cual nosotros somos muy críticos. Nosotros sí. estamos diciendo que la CEPELAR hoy es una herramienta que utiliza el Poder Ejecutivo para atacar políticamente a un grupo ¿verdad? que se está candidatando a presidente de la República, a presidente del partido, y obviamente está haciendo una mala decisión. Pero en este caso, sí estamos de acuerdo que lo que ellos han dicho, que es lo que corresponde a la ley. Sí, los clubes deportivos y también la tabatalera eran sujetos de control de la CEPELAR, en este momento ustedes esperaban una... Eh, digamos, otro ataque por lo que ustedes le llaman al, a los informes que emite CEPRELAT no, no entiendo la pregunta sí si esto se aprobaba, como pretendía la oposición es que, no, es que no iba en, el, en términos efectivos, no, es legislar sobre es algo que ya está legislado no representa absolutamente ningún cambio tanto las tabacaleras como los clubes deportivos hoy ya están reportando a la CEPRELAT, hoy ya sí. hacen sus reportes de operaciones, hoy ya están sujetos obligados que son controlados a través de la Ley 1015. En realidad, esto es simplemente, era simplemente generar un hecho político legislando sobre algo que ya está legislado. ¿Qué cuantos en los negocios de Cártel? Eh, el, el informe de puso, el manifiesto de que eh, eh, ahí hay, hay irregularidades, ¿verdad? Primero que nada, yo no soy ni abogado del señor Cártel ni eh, trabajo en la empresa del señor Cártel, ¿verdad? Tanto el señor José Ortiz ha aclarado, pero en reiteradas oportunidades todas las acusaciones en el ámbito sí. empresarial y en el ámbito judicial, el abogado Pedro eh, Ovelar también ha explicado absolutamente todo, ha desmentido todas las acusaciones, ¿verdad? Así que por ese sentido, yo soy candidato a presidente de la República, ¿verdad? En, este, en esta entrevista no estoy ni como abogado ni como ejecutivo de las empresas. En cuanto a lo, a lo que eh, se informó recientemente sobre el avión, el misterioso avión venezolano con pasajeros iraníes, pero esta opinión usted tiene. Y creo nuevamente que el gobierno tiene que informar cuáles fueron los mecanismos de seguridad que ellos implementaron. Sí. Acá estamos viendo unas acusaciones entre el director de la INAC y el funcionario que finalmente le reportó sobre la presencia de estas personas, que fue lo que ocurrió. Y bueno, yo creo que ellos tienen que dar las aclaraciones y las explicaciones, ¿verdad? De que estas personas que obviamente tenían vínculos, con grupos terroristas que se hayan, hayan sido recibidas y, y sin ningún problema llegado y salido del Paraguay. Inclusive se habla que habían estado con custodia policial. Me también que tenían vínculos con las empresas de, Carthage, de No, lo, lo que se hablaba es que había dentro de la carga, ¿verdad? Y hab, cigarrillo, había ¿verdad? cigarrillo, que había carga, que había sido verificada, controlada, que no había absolutamente ninguna irregularidad. O sea, nunca se discutió el problema de la carga. Acá el problema es el problema de los tripulantes, que es el control que tiene que hacer el gobierno. ¿Estaría dispuesto a investigar eh, algún negocio de Horacio Carte si se encuentra algún negocio? Por supuesto, lo hice ya cuando era ministro de Hacienda. O sea, no, no es que yo voy a llegar al gobierno, por porque yo ya estuve en el gobierno, yo ya fui ministro de Hacienda. Nosotros hicimos el control sobre todas las actividades en el Paraguay. Y destrabamos los mayores casos de evasión impositiva, ¿verdad? Acá lo que hay es un montaje político ¿verdad? Sí. sobre una figura política, un candidato a presidente de un partido y un candidato a presidente de la República. En la realidad, hace más de 10 años de la incursión del señor Carte en, en la arena política, él ha sido investigado, él ha sido atacado y ha sido cuestionado y nunca se ha podido encontrar nada porque en la realidad estamos enfrente del mayor contribuyente del fisco, uno de los mayores generadores de empleo y una de las fuerzas económicas más grandes del Paraguay. En cuanto a la lista del Congreso, hubo muchas eh, críticas, incluso burlas en las redes sociales por cómo se le colocó a Lea Jiménez, las personas técnicas, usted, en el número 22 de la lista. ¿Por qué se le puso tan abajo? Mira, nosotros tenemos una lista de 45 candidatos sí. y sobre el nuevo mecanismo de voto preferencial, ya no la, la lista sábana, sí. los 45 salen del mismo punto de partida en realidad la ubicación se vuelve prácticamente irrelevante entre el 1 o el número 45. el número 45, el último lugar, está una persona como Gustavo Leite. Fue cinco años ministro de Industria y Comercio, un profesional de primera línea. Y sin embargo, en el último lugar fue, sin, fue inclusive un pedido de él, ¿verdad? Así que creo que esto obviamente es parte también del cuestionamiento político de algunos medios, por supuesto, y también de nuestros adversarios políticos. Pero nosotros no tenemos ninguna duda que tenemos por lejos la lista con las mejores personas, mujeres como Lea, mujeres como Alicia Cucheta, eh, mujeres como María José Argaña. Creo que son personas que tienen una enorme capacidad. Eh, la profesora Rosa Bella Cáceres, también una maestra jubilada con un servicio, eh, una vida de servicio al ámbito de la educación. Entonces, creo que hay una figura, un número de figuras muy, pero muy importantes, tanto del ámbito político, el ámbito económico, del ámbito social, cultural. verdad ah, Hay una mujer... ¿verdad? Que, que ha trabajado durante años con el sector de las artesanías. Entonces creo que hay realmente eh, una, un abanico de opciones ¿verdad? muy amplio para que la ciudadanía finalmente elija a uno, porque solamente puede elegir a un candidato. Entonces claramente eh, el cuestionamiento sobre la posición de Lea era tratar de hacer mella sobre eh, la, la posición que ella tiene, la cual ella está tremendamente agradecida y orgullosa de ser parte de la oferta electoral. Creo que ese es el objetivo. La ubicación podría haber sido interesante o importante en el, la lista sábana, la cual nosotros tuvimos, estamos en contra. Creo que en este sistema ella tiene tantas posibilidades como el número uno. Solamente en los primeros lugares se los políticos. Y, y porque son los que tienen hoy la mayor representación política. ¿verdad? Finalmente nosotros estamos en una actividad política. Yo creo que nadie puede dudar los méritos que tiene una persona como Juan Carlos Baruja. Juan Carlos Baruja es el presidente del Consejo de Gobernadores, fue ministro de Agricultura y Ganadería, eh, anteriormente fue ya dos veces electo intendente municipal, una persona que tiene votos electorales y una persona de una altísima formación, es ingeniero civil, eh, en el caso del senador Beto Velar nadie puede, nadie puede cuestionar ya cerca de 20 años en el Parlamento, así que creo que así se va sumando una lista, pero que está sumada la experiencia de actores políticos con actores nuevos también, que están hoy enriqueciendo una oferta electoral muy amplia. ¿Y qué mérito tiene, por ejemplo, el gobernador Juan Carlos Vera, investigado ahora por su gestión de la gobernación? El, el... el Partido Colorado tiene, en las elecciones pasadas, de las 17 gobernaciones, ganó 13. 13. Sí. Esas 13 gobern... De esos 13 gobernadores colorados, 10 están con el movimiento Nor Colorado. 10 de los 13. Los tres que no están son gobernadores muy pequeños, que fueron electos por el nor colorado, pero por conveniencias políticas fueron al eh, movimiento oficialista. Desde que esos gobernadores pasaron a fila del movimiento honor colorado, han sido eh, cuestionados, atacados, ¿verdad? Nunca antes fueron cuestionados antes que pasen al movimiento honor colorado, ¿verdad? Entonces, claramente, nosotros estamos también siendo víctimas de un ataque político por parte del de gobierno para tratar de desprestigiar a todos los actores y gobernadores que han pasado al movimiento honor colorado entonces el caso de juan carlos vera es un gobernador fue electo por año en el 2018 y tomó la decisión de venir a trabajar con nosotros y es candidato a gobernador nuevamente el electorado paraguayo va a tener la posibilidad dentro de los 45 senadores votar a juan carlos vera y si no va a poder votar a cualquiera de los otros. Porque si tiene él tiene si él tiene cuentas con la justicia él va a tener que rendir cuentas con la justicia. No es responsabilidad ni mía ni del movimiento. Entonces creo que nosotros tenemos una decisión muy clara. Nosotros no avalamos las inconductas de nadie. Nosotros no somos defensores legales absolutamente de nadie. Nosotros le damos la oportunidad siempre y cuando están legalmente habilitados, que es el caso del gobernador Juan Carlos, Vera, él está legalmente habilitado. Y bueno, él va a tener que salir a convencer al electorado ¿verdad? tanto de los ataques mediáticos como obviamente también de los ataques jurídicos que él reciba. La misma pregunta que hago con respecto a Arico Galeano que... La misma respuesta, la misma respuesta. Él tiene la responsabilidad de defenderse tanto en el ámbito político, porque él está enfrentando un, un desafío político muy importante. Gran parte de los ataques vienen de su adversario, que fue anteriormente su aliado sí. eh, eterno, el senador Delio Osorio, que obviamente era el soporte principal de Delio Osorio era de Arico Galeano. Entonces, él le viene atacando. Él tiene que enfrentar el desafío político, él tiene que enfrentar el desafío electoral, el desafío mediático y, por supuesto, también el desafío jurídico. Entonces, él está eh, plenamente convencido que él va a poder eh, aclarar todas las dudas que tengan en el ámbito judicial. En cuanto a la Fiscalía General del Estado, ¿siempre se le vincula con este grupo político? ¿Usted qué opina al respecto? Creo que no. Creo que la Fiscalía ha hecho un trabajo ecuánime. Yo creo que la Fiscalía ha hecho un trabajo donde ha eh, perseguido, donde ha condenado actores muy importantes del Movimiento Honor Colorado. Acá no podemos eh, esconder lo que todo el mundo sabe, pero obviamente tampoco ha estado al servicio de un oficialismo que está dispuesto a utilizar toda la estructura del gobierno para atacar políticamente a su adversario. ¿verdad? Nosotros hemos sostenido políticamente a la Fiscal General de Estado cuando fue atacada por parte eh, del gobierno, para pedir su destitución y, y justamente atacando a todos los fiscales, entre ellos Marcelo Pecci, sí. que cuando fue asesinado justamente el mismo gobierno salió a suelevizarse cuando un mes atrás le estaba eh, atacando. Así que creo que eh, la ciudadanía se da cuenta de que es parte de la carrera electoral y que es parte realmente de argumentos verdaderos. En cuanto a Mauricio Spinella, usted presentó la denuncia en su contra por haber... Eh, divulgado el montos de, su, de los pagos que, le, que realizó el grupo Cartes. Eh, ¿Por qué la, la denuncia? Porque el, no, no, no, no le pudimos consultar bien, ¿verdad? Eh, ver, eh, ¿Por qué la denuncia? Y no sé, esa, porque tiene que ver con la transparencia también, un poco lo que digamos usted está atacando. No digo que, que esté bien que Mauricio Espino la haya publicado, sino que la gente se enteró a través de eso la, la, la, de la denuncia la denuncia en realidad no es a Mauricio Spínola la denuncia sí. es para identificar qué institución pública filtró datos que una ley uh -huh. protege le protege a todos los ciudadanos ¿verdad? que están en el sí. ámbito privado, yo soy un actor eh, político, soy un actor público, pero soy un ciudadano que hay leyes que permiten cuidar mi información como cuidan la información eh, tuya como periodista, ¿verdad? Entonces, eh, lo que nosotros tratamos de saber, y esto yo lo hablé con mis abogados, es tratar de identificar cuál fue el mecanismo de confidencialidad que se eh, vulneró, uh -huh. ¿verdad? porque esto genera un enorme precedente. Sí. Acá, de vuelta, se utilizó información clasificada, privada, que el Estado tiene, ¿verdad? y que tiene que precautelar, y las leyes le obligan a los funcionarios públicos a precautelar, y se utilizó con un fin político electoral. Eh, eh, los ingresos son ingresos reales yo nunca los negué uh -huh. los ingresos no los paga Grupo Cartes los ingresos los recibo a través de mi trabajo en una institu institución bancaria son ¿Es pagos por legales parte de Grupo Carter, por eso mencioné. claro, yo sé pero es, es de una institución bancaria sí. donde yo presto mis servicios donde tengo el conocimiento, la experiencia la formación y todas las condiciones para desempeñar ese trabajo entonces se utilizó esa información que de vuelta es una información que está eh, custodiada dentro del ámbito privado y se ha utilizado con un fin eh, político-electoral que hoy me toca a mí, el día de mañana puede ser otro el día de mañana puede ser un actor de la oposición el día de mañana puede ser un actor social puede ser otro actor entonces yo creo que más que la, a, la, la información de Santiago lo que nosotros queremos determinar cuál fue el procedimiento que se vulneró porque ese funcionario que vulneró la información de Santiago el día de mañana puede vulnerar también la información para otro actor político. Ya, ¿Y no le parece correcto? No, es una, es una infracción de la ley. No, no, no más allá de lo, de, lo que, bueno, de, de lo que haya sucedido, ¿no le parece correcto que todos los candidatos puedan, digamos, transparentar sus ingresos, dónde vive? Eh, la, ley, la, ley, la ley establece las instancias en donde se tienen que hacer. La instancia del de financiamiento político. Cada, eh, cada candidato tiene que explicar cuánto va a gastar y cómo va a financiar. Y después está la declaración jurada de bienes, ¿verdad? que cada funcionario electo sí. al momento de asumir tiene que presentar. Lo he hecho a lo largo de toda mi vida, cuando ingresé a la función pública hace más de 20 años y cuando salí en el año 2017. O sea, acá de vuelta, no tenemos que pensar en Santiago Peña, tenemos que pensar en cuál es la ley que se vulnera. Porque hoy vulneramos esta ley, mañana podemos acceder a tus cuentas bancarias, que hoy están protegidas por el secreto bancario y simplemente salimos a atacar porque Cecilia Colina recibió plata de Fulano de Mengano. Sí. ¿Qué seguridad vos podés tener si el Estado es capaz de vulnerar tu información? Ah, eh, por último, eh, queremos consultarte con respecto a lo que tiene que ver con el plan Cóndor en las redes sociales a través de eh, una operadora política, aparentemente, ¿verdad? del. del colorado. Eh, ¿Usted está de acuerdo con esas expresiones de, de volver a Seguí, el, se adiós, la se visión seguí, visión? yo creo que ella eh, aclaró suficientemente que no fue eso lo que dijo, ¿verdad? Ella no estaba proponiendo, ella simplemente estaba relatando lo que ocurrió, yo creo que son posiciones individuales, no es mi posición, claramente no, no es mi posición. Claro, sí Así ver, que si colorado, no, parte? pero aparte, o sea, nosotros estamos, estamos hablando de un adherente que escribe en la red social que cada uno puede poner lo que quiera. O sea, escuchamos tantas cosas sí, sí. a favor y en contra. Así que, pero eh, entiendo que ya fue ampliamente aclarado que, que no fue eso es lo que ella estaba promoviendo un plan Cóndor, Así que creo que nadie está planteando eso bueno usted eh, no comulga no con las ideas de lo, de lo que fue la dictadura Pero por supuesto que no yo siempre dije soy yo soy un, sí. eh, no eh, un yo soy un heredero de la democracia uh -huh. y tenemos varios herederos de la dictadura